Iván de Predif, eh, cuéntame, ¿qué haces en la feria? Pues vengo representando a mi organización y a todas las organizaciones que representamos eh, a nivel nacional y apoyando a la nuestra aquí de Las Palmas, de ¿Qué, Canarias. ¿Qué has visto aquí en la feria? Pues he visto bastante entusiasmo, ilusión y muchas ganas de, de, de mejorar y mejorar, todo lo, evidentemente, la accesibilidad de la, de la isla, pero para todos lo, los ámbitos también. Personas con discapacidad, eh, personas mayores y, en definitiva, como nosotros tenemos nuestro tema para todas las personas. Vale, en Predif, ¿qué se trabaja? Eh, trabajamos eh, fomentar eh, que sea todo lo más accesible posible, eliminar todas las barreras. Y que sea un día a día muy cotidiano, eh, sin, como digo yo, metafóricamente, sin formar el número de la cabra y que sea todo lo más accesible posible, pero para todas las personas mayores, discapacitados, el papá o la mamá que vaya con el carrito del bebé, para todo el mundo. Sí, claro, que muchas veces la gente se piensa que solo las personas con discapacidad tienen esa barrera, es todo el mundo, que tenemos de repente un día una escayola en el pie, ¿no? Sí, pues desde que tengas un día un E15 o como acabo de decir, que vaya una mamá o un papá con un carrito de bebé, se da cuenta perfectamente de, la, de, de, de ese de ...escaloncito que muchas veces no nos damos cuenta... ...cuando vamos con el carrito, pues nos damos cuenta... ...que el escalón es una, una gran barrera que, que nos chocamos. Eh, tú como Predif, eh, ¿qué crítica puedes hacerle así un poco... ...a la sociedad que no colabora en este tipo de, de cosas? Pues simplemente como nosotros los cursos que, que hacemos... ...en el ámbito nacional... Eh, simplemente que se pongan un día cualquier usuario, cualquier persona que se ponga en la piel eh, de, de cualquier persona que vaya en silla de ruedas, de una persona que, que no ve o de una persona que no oye. Por ejemplo, invito a todas las personas que todavía están a tiempo de venir a la feria y si no para el año que viene, para la tercera edición, que vengan a, a aquí a probar el taller que tenemos eh, gracias a, a la colaboración de, de aquí de, de nuestros compañeros de Aspa en Canarias que han hecho un taller súper real, que te subes en una silla de ruedas y, y vas a probar todos los diferentes pavimentos que te puedes encontrar en, en la calle, eh, de diferentes tipos de rampas, arenas, eh, las diferentes alturas. Cuando vas al supermercado, por ejemplo, pues lo han recreado todo fantástico y anima a todo el mundo que todavía están a tiempo a que vengan y lo prueben. ese Bueno, circuito. yo voy a probar ahora, pero antes de probar la de la seda de ruedas. Eh, dime uno último, ¿qué quieras decir así como crítica o como al, al revés, como algo positivo que quieras decir de este tipo de eventos? No, todo lo contrario, un súper positivo, eh, arriba Canarias y que esperemos que el año que viene nos veamos aquí en la tercera edición, no hay dos sin tres. Bueno, nos vamos a probar la silla de ruedas a ver qué tal cómo lo manejo. Venga, vamos.